una llamada telefónica, tenemos una llamada, Fulvio, desde nos vas Chile. a indicar quién está al sí, teléfono. Chile. Adelante, Fulvio. Desde Chile tenemos en llamada telefónica a Octavio de la Vega, que es un especialista es Vega, si no... en comercio internacional, para darnos alguna orientación acerca de lo que está pasando en Chile, eh, a raíz de un aumento en el pasaje del metro y todo lo que han sido la protesta Los cacerolazos que se han dado allá Y los saqueos Octavio, buenos días, ¿Está en de mañana No se escucha, aquí, retorno Por favor, muchachos Se está escuchando Buenos días Bueno Pueblo en altavoz, como es una llamada internacional Vamos a pedirle excusa a la gente Buenos días, Octavio Sí, sí Escucha okay sí, eh, con eh con cuál con es la situación que se está dando ahora en Chile eh mira Fulvio eh bueno la cosa está es aquí, que muy que es fuerte en corto. En Chile sí, está no, no, tornado es. algo que reventó no, por pasa un pasaje de pasaje eso en el metro el... pero en no, realidad eso fue no, la acción del el, <que> el detonante para que hubiera esta explosión a nivel nacional eh básicamente los chilenos ¿496 dólares? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuál? Quítale el negro. Eh, el negro. Pégalo, pégalo. El fue que el gobierno, en forma muy desardinada, eh, sacó a los militares a las calles para retener este esta protesta nacional. Eh, hay que recordar que Chile viene saliendo de una dictadura militar que después de muchos años no se había visto las puertas armadas en la calle Óyeme, eh, Octavio Octavio, pero 15 muertos van en Chile 15 muertos en Chile y anoche estuvimos viendo también que buscaban a estudiantes dirigentes a su propia casa como cuando Pinochet Justamente es lo que tal por eso eso ha provocado a nivel nacional un repudio, una protesta a nivel nacional, ya eh, al principio solamente era Santiago y Valparaíso hoy prácticamente están sumadas las 14 eh, regiones del país a nivel nacional eh, ha sido algo muy catastrófico, entendemos que el gobierno ha cometido un error básico en sacar las fuerzas armadas a la calle, eso se vivió durante la dictadura de Augusto Pinochet y nuevamente en pleno siglo XXI estamos volviendo al pasado Octavio. yo creo que la, el país no lo va a permitir y de hecho se habla, se está hablando ya a voz populi que hay que provocar un golpe de Estado porque eso no se puede permitir, se está pidiendo la renuncia del presidente Piñera se está sí. pidiendo la renuncia del ministro del interior que viene haciendo como el vicepresidente de la nación. Octavio, eh, Carolina Medina te habla Igual, igual. Eh, una preguntita. ¿En Chile se sentía la tensión antes del aumento de los pasajes o simplemente todo esto explotó eh, este resentimiento eh, de la ciudadanía hacia el, hacia sus gobernantes, hacia este gobierno luego del aumento? No, eso ya se venía. Ok. Esa chispa para explotar yeah. y lamentablemente fue de la peor forma con el aumento de 30 pesos chilenos en lo que es el metro. Que el metro significa que te mueve eh, en un mes cerca de 7 millones de chilenos. Sí, sí. Eh, ok, ok. Entonces, eh, imagínate que una persona para llegar a su casa por lo menos debe tomar 3 o 4. Eh, buses y, o metros para llegar a su lugar de trabajo. O sea, significa que se le aumenta 5 dólares diario a una persona que te gana promedio 400 y tantos dólares como promedio chileno. Octavio, buenos días. Hola, buenos días. Le habla Yerjan La Antigua. Un placer. El placer es nuestro. Octavio, eh, ¿podría usted decirnos la canasta familiar eh, allá en Chile en cuanto auxila, partiendo de que usted ha dicho que el salario anda unos 496 dólares. Aquí serían unos 26 mil pesos aproximadamente en República Dominicana. ¿Saben cuánto está la canasta familiar allá? La canasta familiar debe andar bordeando, bordeando más o menos los 600 dólares aproximadamente. ¿300? ¿Ah? 600. 600. ¿300? ¿Ah? Entonces esa es una parte de, de la problemática de la ya Chile se ha ido a dos extremos, los muy ricos y los que ya tenían poder adquisitivo lo han ido perdiendo por el costo de vida que tiene Chile y, ¿El los, salarios que, y los salarios que se han visto desmejorados El asunto de la pensión, que ganando 3 mil dólares se lo pensionan con 300 dólares Claro, ese es un problema de las, de las AFP que Eso ya es un sistema que está colapsado, ya colapsado totalmente en Chile, no se ve a, a, en un futuro inmediato una solución que vaya en, en auxilio de lo, todos los chilenos que aquellos que han, eh, seguimos aportando al sistema y que sabemos que cuando ya salgamos no, sí. jubilados no vamos a contar con una pensión eh. digna para vivir. ¿Y qué, qué, qué se espera que haga el pueblo chileno en los próximos días? Que está, no hay que olvidar que el gobierno de Tuno es un gobierno de tendencia de derecha extrema. ¿Ah? Entonces, eh, derecha. el país eso no lo va a tolerar. Hay una serie de cosas que han ido influyendo, una migración fuerte hacia Chile que ha conllevado también a una alza grande en delincuencia, delincuencia que no sabía antes, hoy la estamos viviendo. La, los chilenos eh, sienten que hay una inseguridad en las calles. Entonces, eh, esa es parte de la problemática eh, y el costo de la canasta, el costo de, de vida que se ha elevado demasiado y los salarios siguen eh, sin mayores incrementos. Muchísimas gracias, Octavio. Gracias por tu gran amabilidad de participar con nosotros aquí de mañana. por República Dominicana. Ok, un abrazo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al señor Octavio de la Vega, directamente vía telefónica desde Chile. Ustedes pudieron escuchar eh, la situación que se ha venido presentando en ese país suramericano considerado sí, una especie suiza, una especie de Europa en Latinoamérica, un país con una, una gran formación, la gente, ¿verdad? Con, sí. Mira, lo, nada, que, bueno. lo que está aconteciendo en estos países... Sí. la región hay un hay, cambio, hay que, hay, la hay que analizar. O sea, hay sí. que la, las sociedades están cambiando. O sea, Así ya es. están eh, en un punto, como él decía. O sea, esto fue lo que produjo el estallido, pero no solo es en Chile, en otros países. Ahí tenemos a Ecuador. Así es. En el caso de Bolivia, que son condiciones diferentes, sí. pero la gente es la que tiene poder. Pero va a estallar. Incluso Colombia y Venezuela. Sí, eh, bueno. nosotros esperemos, amados. Uh -huh. Que nosotros no seamos, que no lleguemos a ese punto. Bueno. Y en la mano de esto está, tanto de los, del pueblo, pero de los gobernantes sobre todo. Diría, a propósito de las elecciones. Diría el gobierno. teórico, Fran Tejada, estamos a un paso. Vámonos a la última pausa sí. del programa del día de hoy. De no mañana. se queden, Regresamos que esto se pone en el... bueno. Que tú se, eh, bueno. Entonces se calienta ahora. <risa>